Un hombre que fue apresado en la vija de Cotuí para fines de investigación, presupuesto robo de un carro, y luego se accidentó junto a los agentes que los trasladaban a San Francisco de Macorís, narró cómo ocurrieron los hechos. Diógenes Durán, quien se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital Público San Vicente de Paúl, asegura que también fue maltratado por la policía para no paramos en un sitio, primero me inventé todos vienen conmigo el cotidio. Dijeron que estábamos, nos que aquí en bote estábamos el cotidio, contamos el cotidio. En eh, la vía, contamos en la vía. Se para el goido, el policía, goido, y me dice, párate en mi casa a buscar un, un paquete de funda para pa, pa cogerlo y viaje. Y meterle la cabeza en la funda y nos paramos ahí para investigar que hay ya, gacha. Una gacha con media hora buscando la funda y me cogieron bien, vamos a... entonces familia, que ya tiene el carro, vamos a matarlo, pero yo porque que yo, para a matarlo. ¿Cómo no tenía problemas con la policía? Nunca, nunca, nunca, lo que pasa es que, aunque yo soy de, Cotlín, de la vida continua, lo que pasa es que el carro se lo entregué, el hombre que va siempre anda conmigo, era conmigo que estoy puesto a un pila de carro junto con él. ¿El hombre fue Durán? Yo he de durar, la policía me cago a golpe, fue pues, con la pistola entonces me acabo, viene y me dan me dan todos los golpes con la pistola, ahí, en el tubillo ahí, en ese tubillo. Y ahora me vienen diciendo que, que yo, yo he posado, yo es posado, yo dándome el cuerpo, es posado, yo voy a la de camioneta, ahora viene un policía me dice que yo me agarraría, como si te había estado posado, yo soy un preso, soy un detenido, pues, iré grato por ser, desposado posado, seguro, eh. Mientras que Diomedes Durán, familiar del lesionado, asegura que el caso no se va a quedar impune, ya que su pariente nunca ha tenido problema con la justicia. Ahora, ¿por qué la policía hace eso si ya lo tiene detenido, ya lo tiene amarrado, con el posado? ¿Por qué le dan golpe? Ahora, ellos lo que no saben es que de cualquier agua vieja sale tremendo a alacrán. Y ellos saben que nosotros tenemos hermanos que es diputado y gente grande, que si ellos son grandes, son grandes también. Y vamos a, desde ahora estamos comenzando a mover coroneles y generales dentro de la familia que son duranes, que esto se va a mover y se va a aclarecer en este punto. Y que aparezcan los policías que están agraviados, que ellos dicen que están agraviados. Se recuerda que una unidad de la Dirección Central de Investigaciones Criminales de CRIM, escrita al Comando Regional Noreste de la Policía, con asiento en esta ciudad de San Francisco de Macorís, sufrió un accidente la tarde del pasado miércoles en la comunidad de Contrón. Varios agentes y un prevenido resultaron heridos. NTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.